La Asamblea Local de Adelante Coim presentará mañana en el Pleno Ordinario de Diciembre una moción en conjunto con el resto de los grupos de la oposición y en la que solicitarán información sobre la deuda municipal, ya que consideran que el equipo de gobierno utiliza la misma como justificación por la falta de inversión en el municipio. En Adelante Coim no pretendemos dejar en el olvido una situación real que existió cuando las finanzas del Ayuntamiento estaban en una situación más que precaria, pero pensamos ...que después de más de dos legislaturas completas... ...ya no tiene sentido utilizarlo como argumento reiterativo... ...y menos cuando no podemos determinar con precisión... ...el origen de dicha deuda. Adelante Coin incluirá en esta moción... ...que se explique el origen de la deuda detalladamente... ...además de con qué recursos el equipo de gobierno... ...ha ido solventándola. Aunque las cantidades generales aparecen en los presupuestos... ...año tras año, esta información no es suficiente... ...para saber cómo y cuándo se originó dicha deuda. Para obtener una imagen actual, debemos conocer de forma separada todos los distintos factores que entran en esa deuda. Por un lado, queremos conocer todos los créditos en las entidades bancarias y la información asociada para poder hacerle un seguimiento continuo. Por otro lado, queremos conocer las cantidades que se adeudan tanto a proveedores como a entidades de la Administración y también las transferencias y cantidades que estos dos grupos eh, tienen pendiente de ingresar en el, en el municipio.